Mm, ¿Dónde? ¿Dónde puede ser? ¡Ay! ¡Hola! Mire, por favor, es que estoy buscando un televisor de 55 pulgadas para comprar. Claro que sí, acompáñeme. ¿Qué tal este? ¡Ay, sí! Este es perfecto. Tiene el tamaño. Ve, y ese sticker de color verde que dice TDT, ¿qué significa? La señal TDT permite a los colombianos el acceso de forma gratuita a la oferta de televisión abierta de canales colombianos nacionales. ¿Cuáles son esos canales? Observa. Canal 1, Canal Caracol, Canal Institucional, Señal Colombia, la calle NTN24, Canal RCN. Como estos. También permite el acceso a canales regionales. Míralos acá. Teleislas, Telecaribe, Teleantioca, Canal Tro, Telecafé, Canal 13, Canal Capital, Eureka, Telepacífico, Origen. Y también canales locales y municipales. Canal 2, Telemedellín, TV5, City TV, Cali TV, ATN y TV Ipiales. Como estos. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! ¿Esa variedad de canales gratis, es decir, que con TDT no tengo que pagar cada mes? No. Solo debes comprar la antena que capta la señal de la torre más cercana de donde vivas. Y así podrás acceder a estos canales de la Televisión Abierta Colombiana. Si deseas acceder a otros canales... Debes suscribirte a un operador de cable privado, y en este, debes pagar mensualmente, pero puedes escoger entre estas dos opciones. Oh. Los canales dentro de la televisión abierta, según la resolución 350 del año 2016, deben implementar sistemas de acceso, es decir... Texto oculto, closed caption, subtitulación y recuadro de interpretación en lengua de señas. En el próximo video te contaremos más al respecto.